hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy veremos el tema de divisiones básicas aprenderemos a dividir divisiones empezando desde una parte muy muy elemental Qué veremos partes de una división pasos para resolver una división básica de dos cifras y por último Ejemplos resolviendo divisiones de dos cifras. No siendo más, comencemos. Veamos las partes de la división. No olvidemos que toda división consta de cuatro partes. Este número que está acá se conoce como el dividendo. Este número que está acá, quien divide es el divisor. O sea que el divisor. Es aquel que divide al dividendo. Ahora, la parte baja que efectúa la multiplicación con el divisor se conoce como el cociente. Y por último, tenemos el resultado que puede dar cero o puede tener algún valor. Este se conoce como residuo. Estas cuatro partes componen una división. Ahora, veamos los pasos para resolver una división. Importante, estos pasos anotarlos, pueden pausar el video para que tomen nota de cada uno de ellos y les permitan guiarlos a la hora de resolver una división. Entonces empecemos con cada uno de ellos. Primer paso, toma la misma cantidad de cifras que el divisor y compara si es menor o igual, se toma otra cifra para comenzar a dividir, bien importante eso. Se toma la misma cantidad, entonces si son dos cifras, tomamos dos cifras, se compara. Si es menor o igual, entonces tomamos una tercera cifra. Número 2. Si tomas dos cifras, la primera corresponde al primer número del divisor y la segunda al siguiente. Si en cambio tomas tres cifras, las primeras dos corresponden al primer divisor y la siguiente al segundo. Paso 3. Divide el primer número del dividendo. O los dos primeros números, si en el paso anterior has tenido que tomar otra cifra más. Entre la primera cifra del divisor, escribe el resultado de esta división en la parte del cociente. Número 4. Multiplica la cifra del cociente por el divisor. El resultado, escribe lo debajo del dividendo y réstalo. Si no se puede, porque el dividendo es más pequeño... Tendrás que escoger un número más pequeño en el cociente hasta que se pueda restar. Número 5. Una vez hecha la resta, baja la cifra siguiente del dividendo y vuelve a repetir los pasos desde el punto 1 hasta terminar con todos los números del dividendo. Veamos entonces la aplicación de cada uno de estos pasos. Ejemplos. Tenemos este número, 2035, y lo vamos a dividir entre 15. No olviden que este es el dividendo y este el divisor. Vamos a ir aplicando los cinco pasos para efectuar de forma correcta la división. No olviden haber tomado nota de ellos. Ahora, teniendo en cuenta, dice el primer paso que se toma la misma cantidad de cifras, como acá tenemos dos cifras, vamos a tomar también dos cifras. Y quiere decir que este número sería el número 20 y este lo vamos a dividir por el número 15. En el paso 2, verificamos. Miramos si es mayor o menor. Si es mayor, como en este caso, se puede dividir. Si hubiera sido menor, debíamos tomar una tercera cifra. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a a efectuar el paso número 3, vamos a efectuar la división, entonces miramos, este 2 le corresponde al 1 y este 0 le corresponde al 5, entonces ¿qué vamos a decir? Un número que multiplicado por 1, mede 2, entonces podríamos poner el 2, vamos a efectuar a ver qué pasa si multiplicamos por 2 y efectuamos la multiplicación, paso número 4, entonces Primero multiplicamos por este número, 2 por 5, 10, lo ponemos debajito del dividendo y como es 10 quiere decir que llevamos una cifra. Entonces 2 por 1, 2 y le sumamos este numerito que tenemos acá, 2 más 1 nos da 3, lo ponemos acá. Como podemos ver este número supera al 20, como lo supera no puede efectuar la resta, Entonces, por tal razón... Este número no me sirve y debo cambiarlo por uno menor. Entonces vamos a cambiar ese numerito y vamos a poner el número 1. Volvemos a la misma operación, multiplicamos, no olvide que estamos en el paso número 4, 1 por 5, 5. Ahora, ¿qué hacemos? No llevamos ninguna, 1 por 1, 1, la ponemos debajito. Nos quedaría 20 entre 15, miren que ahora sí puedo efectuar la resta prestamos esto nos daría lo siguiente, el 0 quiere decir que este le prestó 1 convirtiéndose en 10, 5 a 10 sería 5 y este como le prestó 1 para convertirse en 10 quedó con 1, entonces 1 a 1 nos daría 0, ahora bajamos, efectuamos el paso el número 6, bajamos el número siguiente, en este caso bajamos el 3 y volvemos a a retomar los pasos anteriores, volvemos y verificamos, ahora este 5, se divide entre 1, y al 3 le corresponde el 5, entonces un número que multiplicado por 1 nos dé 5, vamos a mirar, pues 1 por 5 podría ser, pero no, vamos a bajarlo un poquito a ver si, no se nos pasa, entonces vamos a trabajar con el número 4, efectuamos la multiplicación, 4 por 5 nos da 20, quiere decir que, llevamos 2, 4 por 1, 4. No olviden que después de multiplicar acá, multiplicamos por el primer divisor. 4 por 1, 4. Le sumamos 2. Nos da 60. Como pueden ver, este número supera 53. Quiere decir que el número 4 no nos sirve. Vamos a disminuirlo para que así se pueda efectuar la resta. Vamos con el número 3. No olviden que vamos disminuyendo. 3 por 5, 15. Como es 15, llevamos 1, ahora 3 por 1, 3, más 1 nos da 4, quiere decir que esto da 45. Y efectuamos ahora sí, sin ningún problema, la resta. El 3 se convirtió en 13, entonces el 5 en el 13 está 8 veces, quiere decir que este le prestó una. 4 y 4 nos daría 0, y volvemos a bajar, la siguiente, que sería el número 5. Lo mismo, volvemos otra vez, retomamos los pasos. El 1 en el 8 está ¿cuántas veces? Estaría, puede estar 8, pero se puede pasar 7, 6, verificando. Si ustedes van bajando, el número que no se nos pasa es el número 5. Entonces vamos a trabajar con el número 5. Pero lo pueden hacer verificando que los números bajando al 8 hasta el número 5 no pueden aplicarse. Ahora, 5 por 5 nos da 25, quiere decir que llevamos 2. 5 por 1, 5, más 2 nos da 7, quiere decir que esto da 75. Y ahora sí, efectuamos la resta. 5 a 5, como son iguales, nos da 0, el 8 no le prestó nada, entonces de 7 a 8 es 1. Quiere decir que el residuo de esta división es 10 y que su cociente es 135. Aquí ya hemos resuelto esta división. Veamos un siguiente ejemplo. 4614 dividido 27. Vamos a efectuar esta división. Para ello, no olviden los pasos. Volvemos, tomamos dos cifras y comparamos. ¿Es mayor a 2746? Sí podemos efectuar la división. Entonces, vamos a ir probando, ya sabemos que si ponemos 2 nos puede pasar, entonces vamos a trabajar con 1, ya que el 4 se divide entre el 2. 1 por 7, 7, no llevamos nada, 1 por 2, 2, nos daría 27, y efectuamos la resta, se puede dar la resta ya que este número no es mayor. Ahora, esto nos daría, este le presta 1, quedaría 16, entonces 7 16 es 9, y el 2, el 2 al prestarle 1 al 4 quedaría con 3, entonces quedaría 19. Bajamos el número 1, y ahora este 19 le corresponde al 2 y el 1 al 7. Entonces, ¿cuánto está el 12 del 19? Un número que multiplicado se me acerque al 19 podría ser el número 9, pero se nos puede pasar, verificando el 8 también se pasa. El número que puede ser el apropiado es el número 7. Miremos, 7 por 7, 49, lo ponemos aquí debajito. Quiere decir que llevamos 4. 7 por 2, 14, más 4 nos da 18. Miren que este número no se pasa. Y podemos efectuar la resta sin ningún problema. Quedando la siguiente forma. Este le presta 1, convirtiéndose en 11. De 9 a 11, está dos veces, y este 9 se convierte en 8, entonces 8 a 8 da 0, y menos 1 a 1 también nos daría 0, entonces no es necesario ponerlo. Ahora, bajamos el número 4. Vamos a mirar este número. Como es menor a 27, no se puede dividir. El número que debe estar acá es el número 0 ya que 24 no se puede dividir entre 27, entonces sería 170. ¿sí? Para que por favor hagamos esa pequeña correccióncita. Vamos a continuar con un siguiente ejemplo. Para terminar ese tema de divisiones. 12.544 lo vamos a dividir entre 38. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toma, si tomamos dos cifras, eso sería un número 12, es pequeño, entonces no nos sirve porque el número es 38, entonces debemos tomar tres cifras. Quiere decir que el 12 le corresponde el 3 y al 5 el número 8. Entonces miramos un número que multiplicado por 3 me dé 12 o cercano a 12. Entonces podemos ver que ese número es el 3, porque si multiplicamos por 4 se nos puede pasar. Ahora, 3 por 8, 24, llevamos 2. El 4 lo ponemos acá debajo del dividendo, no olvidemos eso. 3 por 3 es 9, más 2 nos da 11. Y como podemos ver, podemos efectuar la resta sin ningún problema. De 4 a 5 está una vez, de 1 a 2 es 1, y 1 a 1 es 0. Ahora bajamos el siguiente, la siguiente cifra. Bajamos el número 4. El 11 le corresponde el 3, y el 8, el 4. Similar, si el 4 se nos pasa, tiene que ser el número 3. 3 por 8 nos da 24, quiere decir que llevamos 2. 3, y el 4 lo ponemos acá debajo. 3 por 3, 9. Más 2, 11. Entonces ponemos el 11 acá. Y como son iguales, podemos ver que esto nos da 0, 0 y 0. Y por último, bajamos el número 4. Siempre que este número sea menor al divisor, entonces no se pueda dividir, le agregamos un 0. Quiere decir que el cociente acá es 330 y el residuo es 4. Con esto podemos dar por concluido este tema de divisiones básicas. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba